Un cordial saludo El propósito de este video es explicar a la comunidad la manera de cómo configurar los elementos que actualmente están presentando problemas para poder ser utilizada esta herramienta llamada Vostopop herramienta web 2.0 o herramienta considerada como una herramienta en línea eh, Para llegar a ese sitio debemos de digitar www.bossopport.com una vez que estemos en ella en la interfaz del sitio lo primero que debemos de hacer es inscribirnos en el sitio en esta opción Sinao aquí doy clic y me lleva a, un, a una parte donde debo de, de registrar todos los datos básicos para poder pertenecer al sitio los detalles requeridos son estos los del lado izquierdo y los del lado derecho son opcionales una vez que se hayan registrado cada uno de estos elementos sencillamente eh, da clic aquí en la parte inferior agregar o registrar eso inmediatamente el servidor del sitio tomando como correo la dirección de su correo le envía a usted un correo con el fin de que usted confirme dicha inscripción al confirmar usted dicha inscripción ya podrá ingresar al sitio como tal una vez que usted se haya registrado ya puede venir al sitio y poder se puede lograr. aquí en logueo, login ¿sí? le pide en este momento el usuario y le pide a usted la clave Entonces le digo login para poder ingresar al sitio una vez que se ha ingresado al sitio esta es la interfaz que nos, nos muestra y lo primero que debemos de hacer es vamos a crear un grupo de audio que está los elementos yo le digo start ¿sí? para la creación del grupo bueno, estando aquí entonces vamos a crear el grupo entonces le decimos una humberto amaya seleccionamos que es un grupo un grupo de estudio la categoría va a ser de educación y le digo que va a ser completamente abierto. Y la imagen que voy a subir va a ser un avatar, un avatar mío y aquí lo subí y lo coloca. La descripción entonces la vamos a decir por ejemplo, grupo de estudio. ¿Sí? de la Universidad Nacional a distancia. corre. Las reglas, las condiciones, si hay algunas condiciones, eh, si hay alguna asociación de alguna dirección web y las zonas de discusión que vamos a trabajar. Una vez que he hecho eso, le digo crear el grupo e inmediatamente lo crea y me trae esta interfaz. ¿Sí? Una Humberto Amaya al grupo de estudio. Ya estamos en este momento listos para empezar a grabar en el grupo le doy, entonces en la parte inferior si usted necesita eh, hacer alguna invitación de acuerdo al trabajo o a la guía de actividades que hemos determinado, entonces aquí usted podrá invitar a sus compañeros a participar del grupo como tal, en este caso voy a iniciar una nueva discusión, voy a iniciar mi grabación, entonces doy clic aquí y ya en este momento observen ustedes que eh, me aparece me aparece el problema que normalmente a todos nosotros nos está apareciendo. El primer problema es que nos está diciendo que debemos de actualizar Java. Pues ese es el primer proceso que vamos a hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En la parte inferior derecha, aquí aparece el símbolo de Java. Damos clic ahí. ¿sí? Para que nos lleve, aquí doy clic derecho. Estoy trabajando con el navegador Mozilla. Doy clic derecho y me aparece esta opción: abrir el enlace en una ventana nueva ¿sí? para que me lleve a la ventana propia donde yo puedo descargar el plugin de Java. Doy aquí, lo doy descarga. ¿sí? Él me dice que donde lo voy a guardar, aceptar iniciar la descarga gratuita, le digo correcto. Y este plugin jxp install.es, lo hice guardar. Le dice usted guardar aquí y inmediatamente, eh, pues le va a decir que en, en qué parte lo va a guardar. Yo ya lo tengo aquí guardado en una carpeta que he creado previamente, ya yo, yo lo descargué. Una vez que usted lo descarga, pues sencillamente se va al sitio donde usted lo lo descargó y da doble clic para poderlo instalar. Él le dice que para poder hacer esta instalación debe tener permiso del administrador, le dice usted que sí y arranca el proceso de instalación me dice que ya hay una versión más reciente de Java en su sistema que no se puede instalar una versión anterior o sea que en esa parte con esa parte, eh, ya me curo el saludo de que el problema de instalación del soporte de Java para que la, la herramienta Voz Super pueda, pueda trabajar ya está solucionado ¿cuál es el otro elemento que debo hacer una vez que yo instale Java? una vez que se haya instalado Java debo ir a inicio, busco dónde está la carpeta de Java, donde se instaló Java. Debe estar por aquí, aquí está. Y aparece una opción que se llama configurar Java. Aquí está. Doy clic ahí. Y me aparece esta ventana de dialog, ¿sí? De otra manera, si no le apareció, si eh, ¿Cuál era la otra manera para que me salga esta ventana? Puede ser de la siguiente manera. O sea, Voy a inicio, panel de control, me aparece el listado de todos los elementos de configuración del panel y por acá va a aparecer un, una opción que me dice Java 32. Si yo doy doble clic, inmediatamente esa misma ventana de diálogo me va a salir. Observen no ustedes, sé, aquí está. ¿sí? Ahora que voy, voy a seguridad. Observen, voy a seguridad. Y debo encontrarme que está activo el contenido de Java en el explorador. Si eso no es, si está inactivo, debo activarlo y debo decir que el nivel de seguridad va a ser un nivel de seguridad alto Ahora, qué es el otro elemento que yo debo hacer? Debo de copiar la dirección de vosipet, la debo colocar aquí para que eh, la lista de secciones a nivel de seguridad me permita poder trabajar con esa herramienta web2.0. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente, nuevamente voy al explorador donde tengo en este momento la herramienta Vosupport, aquí está copio solamente www.vosupport.com lo, lo copio, perdón control-c me vengo a la herramienta, le digo editar lista de sitios ¿Sí? le digo agregar y ya me aparece esta opción, me paro ahí y cuando me paro el cursor empieza a titiliar y mí mismo sí puedo tranquilamente ahora sí pegar la dirección http dos puntos, contra enlaz, contra enlaz, una vez que he colocado la excepción para que mi navegador, perdón para que BOSUP el navegador acepte el, el servidor BOSUP, sencillamente y le digo aceptar ¿sí? y me dice que la inclusión de esta ubicación en la lista de excepciones de sitios se considera un riesgo para la seguridad como yo no necesito, yo lo necesito entonces le digo continuar, que no hay problema ¿sí? Y finalmente me digo aceptar. No hay problema. Vamos a mirar entonces. Voy a cerrar el navegador. Y vuelvo a abrir el navegador a ver. Vamos a mirar. Y entonces nuevamente me voy a Vozobed. Entonces le digo www.vozopo.com. Me logueo. Login. Eh, inicializo el grupo, aquí estaba un Atomberto Amaya y voy a iniciar la grabación. Record mi discusión. Y aquí me dice que si desea ejecutar esta aplicación, yo le digo que sí, que acepto los términos para ejecutar la aplicación. Le digo ejecutar. Y ya en este momento queda dispuesto eh, todo el recurso de VOSOP para poder generar la grabación. Entonces en este caso ya puedo empezar a hacer la grabación normalmente o de acuerdo a la configuración que hemos realizado. Con este pequeño video espero que se hayan aclarado todas las dudas para poder configurar y solucionar los problemas de VOSOP. Nos vemos en una próxima.